Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el final de la floración y la cosecha. Germán desde Oviedo quiere saber cuándo debe dejar de abonar sus plantas o si debe aplicarles abono hasta el corte final. Hola Germán, detectar el momento de dejar de abonar tus plantas y dar con el punto de cosecha requieren de mucha observación y cierta experiencia. El final de la floración es el momento clave para obtener el resultado deseado después de muchas semanas de espera y trabajo constante. Las plantas progresivamente dejan de crecer y concentran sus energías en formar poderosos cogollos, pero también es el momento más peligroso ya que hay mayor exposición a plagas y hongos que pueden dar al traste con nuestras expectativas. Durante la fase final de la floración observaremos que los estigmas se tornarán progresivamente marchitos, pasando de color blanquecino o rosado a marrón y los tricomas comienzan a poblar generosamente cogollos y hojas cercanas. Llegó el momento de dejar de abonar. Esto no quiere decir que ha llegado el momento de darle el corte a la planta. Antes debemos de realizar un profundo lavado de raíces con abundante agua para eliminar los restos de abono y dejar la planta entre 10 y 15 días mientras acaban de madurar los tricomas. La dieta en esta fase será de solo agua y de forma escasa. La planta comenzará a absorber los nutrientes de sus propias hojas, mostrando estas evidentes carencias y tornándose amarillas, eliminando toda la clorofila. El estrés hídrico potenciará la producción de resina y mejorará su aroma y sabor, además de prevenir sustos con hongos como el oidio o la botritis, consecuencia habitual del exceso de humedad en la fase final y que pueden arruinar tu cosecha. Una vez los tricomas están ya maduros, podemos proceder a realizar la ansiada cosecha. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo. La elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad.